Hola, ¿cómo le va a todos? Yo soy El Bocha Uriet, enviado de Cadena 3 Argentina a la Copa del Mundo aquí en Doha, Qatar. Quiero saludar en el Día Internacional de la Persona con Discapacidad a todos los que trabajan en la organización. Aquí cabemos todos a sus padrinos, que es el Multimedio Sin Límites. A toda la gente que trabaja allí, al Consejo de Accesibilidad de Altagracia, que trabaja mucho en infraestructura y en todo lo que tiene que ver para que las personas con discapacidad tengan su oportunidad. A todos les mando un abrazo grande, felicitaciones por el laburo que hacen, a todos los chicos que forman parte de aquí Cabemos Todos, desde Doha en Qatar, el abrazo grande, inmenso, para esa tarea incansable que tienen algunos para ayudar a aquellos que lo necesitan. Un abrazo grande para todos.